Soy venezolana, nos casamos en República Dominicana y ya fue aprobado por el USCIS, pero me trasladé a España con residencia. ¿Cómo hago el cambio para que sea la entrevista en España? Debo esperar a que llegue mi número de caso a el centro nacional de visas para pedir el cambio no si tu caso todavía sigue en USCIS te recomiendo que los contactes desde ahorita um, y si tú tienes residencia o sea que eh, por empleo o lo que sea en españa claro debes de comprobarlo que no, se, eh, que no estés ahí bajo visa turista si lo es no te pueden dar una, una entrevista en españa que tengas tú um, como digo la residencia, residencia española o empleado lo que sea entonces contacta al USCIS desde ahorita o que lo haga tu pareja porque es el, el, el patrocinador um, o la patrocinadora senadora perdón no sé, uh, que llame que les diga que ya que vas a cambiar de domicilio la van a pedir el domicilio y para que ya te uh, puedan tenerlo en record que, es, que va a estar en España y por si uh, alguna razón llamamos um, a USCIS por tu petición ya están en, en National Visa Center a lo mismo tienen que contactar al National Visa Center para que um, hagan el cambio, de domicilio. El cambio porque es muy importante sí. hazlo lo más pronto posible para que no tengas ya porque después puede que tengas problemas si no se hace cambio rápidamente. Sí, para que alcances a tener tu entrevista sí. en España y no tengas que irte. Eres venezolana, Venezuela. entonces tendrías que irte a Bogotá. Entonces, para que pues alcances a hacerlo en España. Perfecto. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.